Bueno, ¿qué tal? Eh, bienvenidos otra vez por tercera vez al directo de Cuarto Poder. Estamos teniendo algunos problemas de conexión. Esta es la tercera vez que intentamos eh, conectar con Coral y no sabemos por qué estamos teniendo algunos problemas con el directo. Vamos a ver eh, si esta vez eh, pues va un poquito mejor y si no, pues no sé lo que vamos a hacer. Vamos a ver... Coral... Con Coral. Es la tercera vez que lo intentamos, a ver si tenemos más suerte, darnos suerte, mandarnos buena energía, a ver si esta vez lo conseguimos. Coral, Hola. ¿qué tal? Eh, Bien. Bueno, va un poco más la conexión, eh, no sé si estás en algún sitio complicado. No lo sé, estoy mirando y, y me falta una rayita, dos, eh, no sé si moverme quizás, a ver. Bueno. Vamos, a ver si mejora, si mejora un poquito Esto sí que es directo, directo O sea, te estamos incluso moviéndonos contigo por, por la casa o sea, que directamente... Se me ve, ¿eh? Sí, se te ve, yo te veo A ver si nos pueden decir eh, nuestros nuestros lectores eh, A ver si se te ve, parece que va mejor ¿Sí? eh, No sé si tienes, si estás usando datos o wifi Sí, estoy buscando, pero vamos, parece sí que ya lo he conseguido Vale, pues si quieres seguimos, <ríe> no <te lo> intentamos. <ríe> bueno, me estabas comentando antes de los problemas técnicos que hemos tenido que tu libro está siendo, bueno, tu último libro fue un exitazo, ahora vas a, a sacar otro libro en julio y, y bueno, estábamos comentando por qué sigue generando tanto interés esto del amor, por qué sigue siendo tan problemático al final. Bueno, yo creo que todas, todas y todos, sobre todo, necesitamos muchas herramientas, necesitamos una manera de aprender a gestionar nuestras emociones y también necesitamos herramientas para aprender a tratarnos bien y a querernos bien y a separarnos bien, que también es muy importante. Entonces la gente ahora lo que quiere es un poco poder llevar esa utopía amorosa a la práctica y poder llevar la teoría a la práctica, ¿no? Y, y lo que nos encontramos es que muchas veces decimos, Buah, es que tengo muy clara la teoría, yo quiero una relación sana, quiero una relación igualitaria, quiero una relación... Bonita para disfrutar, pero en realidad no es tan fácil porque no nos enseñan a querernos bien y porque, bueno, yo siempre pienso que si en la escuela eh, nos enseñaran desde pequeñitos y pequeñitas, por ejemplo, a separarnos de la gente, ¿no? A decir adiós a la gente que se muere o a las parejas que ya no quieren seguir con nosotras, si nos enseñaran a cuidarnos, a cuidarnos a nosotras mismas y a cuidar a la gente a la que queremos, pues yo creo que podríamos disfrutar más del amor. Entonces, yo pienso que nos hemos pasado la mitad de la vida aprendiendo cuentos de Disney, princesismos, mitos románticos, nos los han inoculado en vena, ¿no? Y que ahora, eh, pues una vez que alcanzamos una edad y ya estamos hartas de pasarlo mal y de sufrir por amor y de eh, no poder disfrutar, empezamos un poco a trabajar y necesitamos como muchas lecturas, ¿no? Y mucho hablar y mucho leer y mucho también... Con el compañero o con la compañera Trabajar el tema Y para trabajar pues necesitamos herramientas Entonces yo creo que, que ahora es cuando Ha llegado el momento de aplicarse el feminismo A la práctica Para intentar sufrir menos Y para intentar disfrutar más del amor O sea que el amor también Hay una parte del de, amor se aprende también Sí, el amor se aprende, se construye Yo pienso que, que el amor está en permanente construcción Porque constantemente tenemos que construir nuestras relaciones Como si fueran plantitas, alimentarlas, no, abonarlas, hablarlas Tratarlas con cariño, dedicarle tiempo eh, Es una construcción que además, eh, bueno, que lo mismo que empieza que se acaba Todas las historias de amor, mientras duran Yo creo que hay que intentar trabajar en ellas para, para que sea un proceso más de gozo ¿no? Y de placer que de dolor Uh -huh. eh, es verdad, eh, no sé si eres una firme convencida de que eh, las historias siempre se acaban, eh, pero es verdad que cuesta mucho romper bien, ¿no? Eh, es verdad que cada vez hablamos más de, de querer bien, pero desde luego romper bien parece muchísimo más difícil. ¿Es obligatorio llevarse mal con un ex? Yo creo que no. Hay mucha gente que se cree que sí, que para separarse hay que pelearse, o tener una gran bronca, o tener un gran drama... Yo creo que es que no nos enseñan que, bueno, que a veces las separaciones más bien son liberaciones, ¿no? Porque son también momentos que marcan el final de una etapa en tu vida y el principio de otra, que también puede ser muy bonita, con nuevas, eh, nuevos afectos, nuevos amores, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Entonces yo creo que si nos enseñaran a ver las separaciones como un proceso, bueno, que obviamente es doloroso. Es obviamente doloroso, pero que también nos podríamos ahorrar mucho sufrimiento si no iniciáramos la guerra. Yo creo que es más fácil como separarse con amor, no sé si con el mismo amor que empezamos, pero sí con cariño ¿no? y con bueno, con cuidados mutuos. Es muy importante también aprender a cuidarnos a nosotras mismas y aprender a, a cuidar al compañero o la compañera eh, cuando todo acaba. Luego, si es posible construir una relación de amistad, pues perfecto, y si no, pues cada uno por su lado. ¿no? Pero yo creo que necesitamos muchas herramientas para poder... Aprender a separarnos sin, sin odio, sin rencor, sin reproches, ¿no? También, claro, yo creo que identificar el momento justo cuando hay que separarse, ¿no? Eh, no dejar, digamos, eh, alargarlo, alargarlo y empezar a portarse mal. Yo creo que además hay mucha gente que se cree que para que la otra persona te deje, te tienes que portar muy mal, ¿no? Y en realidad lo que haces es machacarla. Yo creo que es mejor ser honesto, ser honesta, ser valiente y decir, bueno, pues hasta aquí. Ya no da más de si sí la relación o ya no hay condiciones para quererse, pues vamos a dejarlo en el momento en el que estamos bien todavía. Yo creo que es una cuestión un poco también de cambiar el chip, de dejar de, yo creo que es muy importante, dejar de considerar el amor como una guerra. Mm. Uh -huh. eh, es verdad que ahora, como tú me contabas, eh, uno, bueno, pues en principio se puede separar cuando quiera, no es libre de escoger con quién puede estar, no siempre, sabemos que no siempre es así, pero bueno, en principio vamos a, a partir de esa base. Y sin embargo, eh, ahora tenemos más herramientas, tenemos también aplicaciones eh, para juntarnos y separarnos cuando queramos. Y sin embargo, a veces, eh, en las aplicaciones eh, Tinder, eh, Happen, pues vemos un poco también dinámicas un poco tóxicas. Eh, cuéntame cómo gestionar bien eh, esto de cuidar eh, cuando uno conoce a alguien semi desconocido por una aplicación. ¿Por qué se reproducimos las mismas dinámicas y cómo evitarlas? Pues yo creo que se trata un poco de, no sé, para mí es considerar o trabajar el amor desde la ética amorosa y también de los cuidados. Es decir, cuando tú cuidas a una persona con la que te puedes a lo mejor acostar solo una noche o dos semanas o bueno, lo que dure, ¿no? Yo creo que si dure lo que dure. Eh, Dure lo que dure, yo creo que las relaciones tienen que estar basadas en el placer, pero el placer mutuo, no solo yo, el placer y la otra persona no, ¿no? Y entonces creo que podríamos tener relaciones más bonitas, eh, ya sea a nivel real o a nivel virtual, si lo pensamos desde los cuidados, ¿no? El, bueno, esta persona me interesa, pero oye, puede ocurrir que a la cuarta conversación ya no te apetezca más, ¿no? Entonces, en desaparecer pues lo dices, dices, bueno, oye que mira, que ya no quiero seguir, en fin, es muy complicado porque no nos enseñan a portarnos bien eh, hay incluso gente que es estupenda y es maravillosa y con sus amigos y amigas es honesta, leal, cuidadora, ¿no? Pero no sé por qué eh, tenemos esta idea de que el amor es una guerra y de que además ahora parece que como puedes ir eligiendo, descartando solo con el dedito, ¿no? Pues la gente no tiene en cuenta que detrás de la pantalla hay un ser humano con su corazoncito, ¿no? Que siente que padece y que... Bueno, yo creo que todas nos merecemos, ¿no? Todas y todos nos merecemos buenos tratos y, y sobre todo yo creo que en las redes sociales mucha honestidad. Eh, mira, ya lo quiero seguir. O mira, me encanta si quiero verte en la realidad, ¿no? Eh, pero todos, si lo pensamos desde la ética del cuidado, aunque sea un libro, un romance de una noche, un romance virtual, lo que sea, pero siempre tratarnos bien bajo la, la ética amorosa y también la filosofía de los buenos tratos, que es toda una filosofía, todo un modo de vida, ¿no? Uh -huh. Eh, antes preguntaba, hablando de situaciones amorosas, bueno que pueden ser un poco confusas o eh, conflictivas, antes preguntaba a un espectador que nos está viendo eh, qué hacer cuando estás enamorado de tu compañero de trabajo, o sea, es decir, supongo yo que lo que habrá querido preguntar este espectador cuando estás todos los días viendo a la persona, eh, bueno, pues de la que estás enamorado y no es correspondido, ¿cómo gestionar eso? Pues Sin que el desastre, pues, es complicado porque claro si a ti te gusta una persona y te rechaza te dice que no y no la vuelves a ver, pues todo bien ¿no? Sí. es muy complicado pasar 8, 9, 10 horas con un compañero o compañera de trabajo que no te corresponde pero yo creo que ¿sabes lo que yo pienso? que tampoco hace falta acostarse y llegar al sexo y formar una relación para disfrutar de una persona yo he tenido también romances en los que no ha habido sexo pero ha habido mucho cariño mucho amor, mucho buen rollo, quiero decir que no todas las relaciones sexuales son románticas, no todas las relaciones románticas son sexuales y pienso también que hay que tener mucha humildad y mucha deportividad para aceptar un no. Es decir, un creo que también es un tema de ego, ¿no? Es decir, a ver, eh, bueno, no, todo, no le puedo gustar a todo el mundo, ¿no? Y no pasa nada. Y es más, si te lo tomas como una oportunidad para hacerte amiga de esa persona, ¿no? Sin más pretensiones. Si te enamoras mucho, eh, quizás lo mejor es Intentar no tener el contacto ¿no? no no contactar mucho, pero si trabajas con ella Yo creo que lo mejor es intentar Disfrutar de esa persona, aunque no puedas Poseerla, ¿no? aunque no puedas hacerla tuya Y creo que eso es clave Cuando tú de repente piensas Bueno, puedo disfrutar de mucha gente Y tener gente querida en todos los lados eh, Y bueno Te reprimes un poco el deseo Si el deseo sexual no lo puedes llevar a cabo Pues te lo reprimes, ¿no? Y creo que eso lo hace Mucha gente habitualmente eh, Bueno, pues... Eh, hay gente con la que puedes interaccionar y gente con la que no, pero yo sí que creo que, que se puede disfrutar de, de la gente sin tener que establecer una pareja con ella. Uh -huh. eh, nos pregunta una lectora, ¿cómo debería eh, considerarse la idea del amor libre? Eh, bueno, ¿qué entendemos por amor libre, coral uh -huh. y cómo evitar caer en las mismas dinámicas? Porque, no o sea, ¿Sí? a veces algo que parece muy moderno en realidad... No lo es, ¿no? Replica estructuras, cuéntanos Yo creo que, bueno Tengo ahí un post que se llama Se vive mejor sin, rela sin religiones del amor Porque creo que hay gente que Bueno, que de repente ve otro modelo Que cree que puede funcionar y lo sigue al pie de la letra Yo creo que cada cual se tiene que trabajar Sus cuestiones, ¿no? Y ver qué tipo de, de relaciones quiere tener Y luego cuando te juntas con una persona Tienes que ver si la otra persona tiene las mismas Bueno, inquietudes que tú, las mismas apetencias O las mismas necesidades y yo creo que el amor libre se puede vivir desde el compañerismo desde la idea de que las personas con las que te relacionas son tus compañeras, ¿no? Eh, desde los cuidados, como he dicho antes, y también no bueno pues no asumir ninguna norma. Quiero decir, como el amor se va construyendo, pues cuando tú tienes eh, una relación o varias de amor libre, pues se trata de ir siempre construyendo con las otras personas con las que estás, ¿no? Cuidarse mucho y sobre todo es muy importante tanto la poliamoría como la anarquía relacional, como cualquier otro tipo ¿no? de modelo de relación abierta, pues yo creo que tiene que estar basada en bueno, en el disfrute y en el feminismo, en el feminismo, mucho feminismo, porque las relaciones que, no, que en las que no se trabaja el feminismo eh, pues son igual de patriarcales que las monógamas. Quiero decir que, de alguna manera, hemos asociado el rollo monógamo a lo patriarcal, ¿no? Y el rollo poliamoroso a lo moderno y lo feminista y lo transgresor. Y creo, creo que hay mucha gente practicando la poliamoría, dejando cadáveres ahí emocionales y, y que no está tampoco sabiendo disfrutar, ¿no? Eh, creo que es una cuestión de construirlo y de ver en qué momento de tu vida te apetece determinadas cosas, ¿no? A mí me han apetecido diferentes formas de tener relaciones y también me ha apetecido no tener ninguna relación, y es un poco escuchar a tu cuerpo y escuchar también a la otra persona, a ver qué os apetece y, y qué queréis. Uh -huh. eh, Antes, eh, al principio de la conversación nos hablabas de las cajas de herramientas eh, y justo eh, nos, han dicho, nos han preguntado qué hacer. Bueno, pues cuando una es consciente, una es feminista, ha estudiado y ha leído libros eh, sobre amar bien y sin embargo... Eh, con su pareja, o con un amigo o con cualquier tipo de relación, le asanta ese, ese puntito de ansiedad, esa pulsión de ansiedad, eh, hablaba la, la lectora eh, en la pareja, ¿no? Eso incluso es, bueno, supongo que eh, podemos hablar de ansiedad, celos, eh, cuando ya se llega a esa situación, ¿qué herramientas tenemos para, para evitarlas y para querer bien? Pues a ver, yo creo que todo el trabajo es un trabajo de autoconocimiento, eh, pero también de autocrítica amorosa y amorosa quiero decir que no es cogerse el látigo para fustigarse sino más bien eh, trabajarse un poco por dentro las cosas que nos hacen daño y que hacen daño a los demás ¿no? yo por ejemplo cuando me empecé a trabajar los celos, lo primero que tomé conciencia es que mis emociones no hagan daño a nadie, ¿no? porque muchas veces tienes un ataque de celos y arrancas o sea, eh, digo eh, arremetes contra tu pareja y contra la persona de la que tienes celos, ¿no? yo por ejemplo un día me descubrí que a mí me dan cero las mujeres que me gustan a mí, no las que le gustan a mi pareja, sino las que a mí me resultan, claro, guapas, inteligentes, sexys, encantadoras, ¿no? Esa gente que te, bueno, esas mujeres y esos hombres que te encandilan, ¿no?, por sus encantos y, y bueno, pues una vez que te das cuenta, ¿no?, eh, dices, bueno, una persona que te gusta no la tienes por qué considerar una amenaza. Eh, luego también, pues no pasa nada, yo creo que a tu pareja, por ejemplo, le guste la misma mujer que a ti. Yo creo que es una cuestión, de, sobre todo, de que tus emociones no hagan daño a nadie, que eso es como el, principi el principio básico ¿no? de la ética amorosa, es que ninguna de tus emociones te arrase a ti y tampoco haga daño a los demás. Creo que, no sé, que para quererse bien y para disfrutar del amor hay que trabajarse mucho los miedos, hay que trabajarse mucho los egoísmos, hay que trabajarse mucho el afán de posesión, eh, la confianza, la confianza en una misma y también en la pareja. La verdad es que es un trabajo que yo creo que dura toda la vida, porque yo llevo años ya trabajándome un montón de cosas, ¿no? Soy capaz ahora de ver las cosas eh, en las que me he trabajado que han dado sus frutos, porque yo creo que es como ir sembrando semillas, ¿no? Y luego ir recogiendo esos frutos, ¿no? Ahora, por ejemplo, soy más asertiva, tengo más capacidad para decirle a mi pareja cómo me siento... Me he trabajado mucho el victimismo, ¿no? Porque en un momento dado me di cuenta que a mí no me ha ayudado el victimismo y a mis relaciones de pareja y amistad y familiares tampoco, ¿no? Entonces, eh, todo el trabajo yo tengo, creo que tiene que estar un poco en torno a la idea de minimizar el sufrimiento, de ver cómo nos ahorramos el sufrimiento, ¿no? Y en los casos de ansiedad... Romántica, como la llamamos, ahí en el laboratorio tenemos un foro que se llama así, la ansiedad romántica, ¿no? Porque, bueno, creo que es muy importante tener en cuenta la dimensión química del amor, el amor es una droga muy potente, para mí es una de las mejores drogas del mundo, o sea, es una droga gratis, ¿no? Se supone que no hace daño y tal, pero realmente en dosis altísimas puede ser mortal, quiero decir que la ansiedad romántica hay que pasarla igual que un síndrome de abstinencia por cocaína o por mm, tabaco o por cualquier droga de esta fuerte que te tal, ¿no? Eh, yo el otro día me acordaba de la peli de Tri Spotting, que yo la vi cuando yo era muy joven, ¿no? Lo mal que lo pasaba el protagonista para quitarse el mono, pues así hay que estar quitándose el mono eh, para quitarse el desenganche, digamos, para desengancharse a nivel de químico y, y luego, una vez que se te pasa la ansiedad a nivel químico, pues intentar eh, bueno, puede hacer tu vida Y, y tirar para adelante Los duelos son complicados, pero yo creo que si nos cuidamos Mucho, ¿no? Y si además Nos evitamos la guerra con la pareja O la pareja pues son más fáciles De llevar, y también sobre todo si te rodeas De gente buena, de gente que te quiere, ¿no? Y si siempre estás cultivando tu red de afectos Porque yo creo que los duelos Pues se pasan peor cuando estás sola, obviamente ¿no? Yo, por ejemplo eh, Siempre he mantenido mis redes Y mis pasiones también yo me he dedicado siempre mucho a mis pasiones, el teatro, leer, escribir, tal, y cuando me ha dejado una pareja no se me ha caído el mundo encima, solo he tenido que vivir el, el dolor de la pérdida, ¿no? Y, pues, te rompan el corazón porque ya no quieren seguir contigo, pero, bueno, es muy importante que tu vida está llena de pasiones, de afectos, y que no tengas ningún vacío que pretendas cubrir con la pareja, ¿no? Para que tu mundo no se hunda cuando termine la relación. Uh -huh. eh... Vas a escribir un nuevo libro, eh, ¿qué, vamos a encontrar? Eh, ¿qué van a encontrar tus seguidores, los que te llevan años leyendo, qué van a encontrar de nuevo en ese libro? Y también me gustaría preguntarte, tú eres una persona que llevas muchísimos años escribiendo sobre feminismo y sobre amor y sobre quererse bien, eh, no sé si tú lleva un momento que eh, vas cumpliendo años y descubres, sigues descubriendo eh, cosas sobre el amor y sobre ti misma. Pues sí, sigo descubriendo constantemente porque estoy ahora mismo en pareja. Ya llevo 8, 9 años, ya llevamos. Eh, hemos tenido un crío, además, hace tres. Y bueno, pues es un desafío constante tener pareja, ¿no? Eh, construir la pareja, portarte bien, que la otra persona se porte bien, cuidarse mutuamente, tratarse como compañeros. Eh, realmente es un desafío porque, bueno, pues es trabajárselo constantemente. Luego, además. Eh, Ahora en el Laboratorio del Amor llevamos ya, ahora vamos a cumplir cinco años, las chicas del Laboratorio del Amor. Es un grupo de estudio internacional y también de acompañamiento, ¿no? Y ahí estamos constantemente investigando el amor romántico. Por un lado, eh, con nuestras experiencias personales, ¿no? Porque siempre entran mujeres nuevas, es un mundo donde entran y salen, ¿no? En el Laboratorio del Amor eh, vamos trabajando eso. Tenemos foros temáticos para hablar sobre sexualidad en pareja, sexualidad en la soledad. Eh, para hablar de las infidelidades, de la autoestima, de los celos, eh, de las relaciones abiertas. Hablamos mucho de la comunicación no violenta, ¿no? De cómo comunicarse con el compañero, con la compañera. Eh, y constantemente estamos haciéndonos preguntas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, también tenemos una biblioteca del amor con muchos recursos en la que... documentales, mmm, pues, entrevistas, artículos de todo. Entonces... Eh, llevamos ya un tiempo investigando. Antes estaba yo sola investigando yo sola y ahora hago con un montón de mujeres de todos los países y lo más interesante de todas las edades: la más joven tiene 21 y la más mayor tiene 72. Imagínate. Es un laboratorio de experimentación constante que, que bueno, me inspira mucho para mi trabajo y sobre todo eso, la idea de que necesitamos herramientas y por eso este nuevo libro, ¿no? El libro de cómo disfrutar del amor que ya está en ebook, pero va a salir ahora en, en papel, en julio. Eh, en ese libro lo que hago es intentar ver eso, cómo podemos llevar la teoría a la práctica, haciéndonos preguntas, trabajando, bueno, es un libro para trabajar contigo misma y también para trabajar con, con tu pareja y con tus amigas. Incluso también es bueno para trabajar bueno en talleres ¿no? y en sesiones de... De grupos, porque son como preguntas que te llevan a la reflexión y luego las herramientas básicas para llevar la teoría a la práctica, que es un poco el compromiso con una misma, el compromiso con tu placer, el compromiso con tu bienestar, el compromiso con tu felicidad y también con tu salud mental y emocional. Precisamente, tú decías que este nuevo libro te va a dar claves y herramientas para reflexionar en conjunto, ya sea en pareja, ya sea con amigas, en un grupo de estudio, y precisamente muchos lectores... Eh, estaban preguntando eh, Cómo eh, incluir Cuando una está concienciada Cuando una ya sabe lo que es eh, necesita Cuando una se inicia en el amor En el buen amor Cómo eh, convencer a tu pareja Cómo introducirlo en tu pareja Porque eh, es verdad Que una, que una esté concienciada no quiere decir ¿no? Que la pareja también lo esté eh, ¿Cómo hacemos esa transición y lo introducimos Dentro de la pareja? Pues mira, en el caso de las parejas lesbianas, pues supongo que con mucha comunicación, ¿no? Hablando mucho. En el caso de las parejas heteras, yo creo que es más complicado. ¿Por qué? Pues creo que los hombres están quedando un poco atrás. Nosotras estamos haciendo talleres, leyendo libros, yendo a conferencias, estamos hablando mucho con las amigas en nuestras colectivas feministas, ¿no? Estamos creciendo mucho porque realmente es un trabajo, el trabajo personal que estamos haciendo es fuerte, ¿no? Yo siento que eh, a veces cuando me junto con mi grupo de amigas y amigos, yo veo a los hombres que no entienden el idioma que estamos hablando. No lo entienden, es como si habláramos idiomas diferentes, ¿no? Y en este sentido, claro, nosotras siempre se nos ha dado mejor hablar de los sentimientos, siempre nos hemos preguntado por la masculinidad, por eh, ¿por qué somos así las mujeres, por qué amamos así y no de otra manera, cómo aprendemos a amar, cómo podríamos desaprender todo lo aprendido, pero ellos... Eh, están un poco quedándose atrás. La prueba es, por ejemplo, que el libro de hombres que ya no hacen sufrir por amor no ha tenido tanto éxito como el de mujeres que, porque las que están realmente interesadas en trabajárselo somos nosotras, las mujeres, ¿no? Ellos están un poco, pues, eh, bueno, en alguna crisis de pareja, acceden a ir a, a terapia de pareja, acceden a leerse un textito de Coral Herrera, pero yo creo que ellos tienen, de verdad, que hacer un trabajo inmenso y tienen que empezar ya, porque nosotras ya llevamos años, ¿no? Hablando del amor, leyendo sobre el amor, pensando el amor y tratando de transformarlo y de reinventarlo. Entonces, ahora mismo yo creo que estamos muy desequilibrados, hombres y mujeres, y creo que, bueno, que pues se trata yo creo que un poco que los hombres se pongan las pilas y que empiecen también a reunirse entre ellos, también a hablar entre ellos, a hacerse ellos sus talleres, ¿no? Y a, a pensar, sobre todo a pensar, a leer y a trabajarse por dentro. Yo entiendo que para los hombres es más complicado porque les cuesta más hacer autocrítica ¿no? amorosa y también les cuesta más ver a las mujeres como compañeras. Pero es que si no, yo pienso que se van a quedar solos, ¿no? Porque cada vez hay más mujeres que lo tienen claro, que quieren dejar de sufrir por amor y de aguantar eh, mutilados emocionales y de aguantar chicos que no saben lo que les pasa y de aguantar eh, luchas de poder que no llevan a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que... A ver, hay días que estoy muy positiva y pienso que los hombres del futuro, van a ser mejores, supongo que es porque estoy criando un niño varón, ¿no? Y trato de, bueno, de que su educación sea feminista y que aprenda a cuidarse a sí mismo, que aprenda a cuidar a su gente querida, ¿no? Pero um, es una labor de todos, es un tema político, es un tema social, es un tema de masculinidades, tiene que trabajarse los chicos las masculinidades y tiene que empezar ya, creo precisamente, yo. Precisamente es verdad que hay mujeres eh, feministas eh, que le dan una educación a sus hijos, feminista, pero luego llegan los niños, empiezan a crecer, empiezan a ir al cole, sus gustos cambian. Eh, claro, cuando viene tu hijo del colegio contándote, bueno, eh, pues que el niño, los niños van de azul y las niñas de rosa, ¿cómo se hace? No? Porque imagino que una madre también tendrá el reto de, bueno, de no querer que su hijo sea la nota disonante de la clase. ¿Cómo hacemos esto? Porque seguro que te ha pasado, ¿no? Tú educar a tu hijo en el feminismo y que llegue al cole y le diga todo lo contrario. Bueno, el niño todavía no va al cole, pero sí, ¿Sí? Eh, por ejemplo el otro día, el otro día empezó, ¿no? A preguntar, pues yo soy hombre, mamá no es hombre, mamá no tiene pene. Digo, no, no, eh, eres tú el que no tiene vagina, <risa> y el que no tiene No, porque si no se establece la idea de que a nosotras nos falta algo y yo le veía todo preocupado. Digo, no, no te preocupes hijo. Eh, realmente es un reto eh, imposible, o sea, ser madre feminista hoy es ir completamente a, corra, a contracorriente, ¿no? Yo te puedo contar, voy a, a la tienda a buscar pasta de dientes y solo hay o rosa de princesas o de asesinos de estos con capa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, de repente veo todo, las mochilas, las camisetas, las sábanas, las mantas, los cuadernos, todo está lleno de asesinos y de tipos que solo saben arreglar sus problemas usando la violencia. Entonces digo, bueno, ¿y dónde encuentro yo? Otras referencias, ¿no? De masculinidades no violentas, ¿no? De tipos que no sean violentos, que no sean macho men, que no sean machos alfa. Es realmente complicadísimo, ¿no? Yo en casa, bueno, no vemos tele y elegimos mucho los cuentos y las historias que vemos, ¿no? Para, pero vamos, que sí, que sé que cuando mi hijo salga afuera, pues tendré que estar constantemente ayudándole con preguntas para que él se cuestione y vea que lo que los demás consideran normal no es normal, sino que es construido, ¿no? Y que vea que, bueno, que en otras sociedades y en otras épocas eh, no todo es igual. Quiero decir, sobre todo para mí lo importante es romperles la idea de que la desigualdad es normal o natural, ¿vale? Y cuando tú rompes esa idea es más fácil que ellos... Eh, ...se puedan hacer preguntas, ¿no? Pero bueno, es complicado porque mmm, las industrias culturales siguen apostándole al machismo, ¿no? Y a los mitos románticos y siguen apostándole a los eh, roles... Es realmente difícil ser mamá feminista y yo pienso que cada vez somos más, pero claro, sin el apoyo de la gente, pues, o sea, de la gente, digo, de la, de la cultura, de profesores y profesoras, ¿no?, que en el ámbito educativo eh, hay mucha, muchas maestras y maestros pidiendo recursos y formación en género también para poder lidiar con estas cuestiones, ¿no? Lo mismo los periodistas, lo mismo los jueces y las juezas, es decir, todos necesitamos más sensibilización y formación en género. Yo, yo no nací feminista, quiero decir... No nací feminista, me construí feminista en la medida en que tuve a mi alrededor gente que me ayudó a hacerme preguntas y a cuestionar el orden establecido, ¿no? Y, y bueno, luego me lo fui yo trabajando, pero me hubiera encantado, por ejemplo, que en el colegio me dieran herramientas para, para pensar en esa desigualdad y para destrozar toda la idea de lo natural, lo normal, ¿no?, que hemos construido. Bueno, yo a veces soy optimista y creo que las nuevas generaciones vienen diferentes. Otras veces cuando veo el informe este que publican todos los años en España sobre la violencia machista en jóvenes, pues se me cae el mundo encima, ¿no? Porque creo que, bueno, que el ser feminista hoy en día es como lo más subversivo que existe, lo más complicado porque En el colegio, en la universidad, en el centro de trabajo, en la familia también es muy complicado, ¿no? Que puede ser muy feminista y luego Nochebuena... En la cena de Nochebuena pues los roles siguen como siempre Pero bueno, estamos en ello Antes, antes has hablado de Bueno, de parejas eh, sin sexo De nuevas formas de relacionarse eh, También hay gente que decide No emparejarse, ¿no? Y vivir con amigos, por ejemplo Y formar eh, su familia Con amigos, por ejemplo, ¿no? Eh, es posible Desligar este concepto de familia Y pareja Yo creo que sí Yo creo que sí, yo he tenido muchas familias También porque he vivido en comunidad Durante bastantes años en Madrid Y, y es que ahora mismo es lo que hay Quiero decir, sobre todo por el tema económico La gente se junta, ¿no? Como forma de resistencia Y creo que, que la gente Está Bueno, pues hoy mismo estaba leyendo un poco sobre las redes vecinales, ¿no?, que están haciendo apoyo mutuo y solidaridad y, y realmente es que eso es lo que hay, ¿no? Eh, cuando llega la precariedad, la crisis eh, y los malos momentos, yo creo que es cuando comprendes que sin la gente no se puede, ¿no?, que sola una no puede, ¿no?, que necesita a los demás y a las demás y en ese sentido, eh, pues incluso hay gente divorciada que como no se puede permitir estar vivir sola, pues se junta con otra gente divorciada, ¿no?, también los ancianos y ancianas, la gente mayor está empezando a vivir en residencias y en casas, ellos juntos ¿no? y diciendo, bueno, si nuestra familia eh, no nos quiere cuidar, pues nos cuidamos entre nosotros y es súper bonito el ver que hay otras formas de quererse, que hay otras formas de organizarse ¿no? y que y que, bueno, que no todo es la pareja porque vivimos una sociedad hecha por y para las parejas y parece que si te quedas sin pareja es el desastre, ¿no? yo estuve cinco años sin pareja fue alucinante porque las presiones eran tremendas, ¿no? Y no era fácil, ¿no? Ir a, a, ir a por ejemplo, a fiestas eh, de parejas o a reuniones de parejas, eh, era bien complicado, sobre todo porque todo el mundo te quiere buscar pareja, ¿no? Cuando tú estás diciendo que no quieres, que quieres estar tranquila y que estás muy bien. Yo creo que, bueno, que poco a poco iremos destronando poco a poco esa digamos, ese monopolio de la pareja, ¿no? Y, y empezaremos a comprender que hay muchas formas de juntarse, de quererse, de organizarse, que eso es lo importante, que veamos que hay más allá de la pareja y que la pareja tiene que ser un complemento más a toda esa red de afectos, ¿no? Y a sumar, no a restar, obviamente. A Dos preguntas más, Coral, y, y terminamos. Eh, la primera, la más inmediata. Eh, con la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria y el confinamiento, pues muchos lo que más han echado de menos son los abrazos, los afectos. Eh, ¿Hemos aprendido algo? ¿Vamos a aprender algo de la crisis del coronavirus? Pues a mí me gustaría pensar que sí. A mí me pareció una gran oportunidad para cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? La forma en que nos relacionamos sobre todo y la forma en que nos organizamos. Eh, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que nos hace falta la conversación cara a cara, nos hace falta las risas ¿no? las miradas, nos hacen falta los abrazos, nos hace falta el contacto físico y creo que a partir de ahora mucha gente eh, va a ser capaz de valorar más siento yo de amigos y de amigas ¿no? eh, porque la medida en que nos lo han prohibido pues eh, siento que ahora somos capaces de ver lo importante que es eh, creernos bien Tratarnos bien, apoyarnos en, Sobre todo en estos Todas y todos Pues con mucho miedo, con mucha rabia Con mucho dolor y que solo el amor De verdad nos puede salvar El amor de la gente, el amor del vecindario El amor del pueblo en el que vives ¿no? y, y bueno Yo espero que podamos No sé Aprender eso, ¿no? El decir, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para querernos bien y para resistir juntas y juntos estos estos momentos tan duros? Eh, Coral, eh, bueno, creo que te está, te, te está perdiendo un poco la conexión. Si puedes eh, moverte un poquito. Sí, me voy a mover, eh, a ver. Sí, sí, vamos a ver si tenemos... <risa> si es que tenemos si me muevo la, a la derecha, veo que funciona un poco mejor. Eh, mientras te voy a leer eh, una de las preguntas que nos ha llegado también. Eh, pregunta una lectora, ¿qué crees que hay detrás de conductas eh, tipo ghosting, orbiting, eh, pues esto de estar también con una persona y que de repente desaparezca? Eh, mm. Cuando a una le pasa eso, ¿qué lectura debe hacer? ¿Cómo se interpreta? Pues eh, yo creo que cuando te pasa tienes que detectarlo muy rápido y salir corriendo de ahí. Creo que lo principal es salir corriendo de ahí No hay nada que tú puedas hacer para que la otra persona cambie No hay nada que puedas hacer Ni siquiera quedarte a esperar a ver si pasa el milagro romántico Yo creo que cuando una persona te deja en visto Y no te contesta o te contesta cuando quiere O te hace creer que estás loca O te... Bueno, cuando una persona te hace sentir mal Y te pone triste Cuando tú ves que en una relación no te estás divirtiendo Yo creo que hay que dejarlo Hay que hay que dejarlo para mí esta, esta pregunta es muy importante, ¿no? Y en el libro hablo de eso, ¿no? De cuando tú llegas y te preguntas, ¿yo estoy disfrutando de esta relación? Y si te das cuenta de que no, hay que dejarla, porque no merece la pena empeñarse, ¿no? En, en ver si la otra persona cambia, en ver si es que el fallo lo tengo yo, no, no. Yo creo que ante todo es buen trato y divertirse, pasarlo bien, disfrutar, y si no estás disfrutando, pues no es tu relación, obviamente. Yo creo que hay que cuidarse mucho. Y ya por último eh, Una pregunta personal eh, ¿Hay algo eh, que tú Después de años de escribir sobre el amor Todavía no hayas logrado resolver? Oh, un montón de cosas Un montón, no sé Los celos los tengo a raya Pero siempre han sido <risas> difíciles eh, ¿Qué más? Me estoy trabajando la generosidad Porque creo que, que tengo que ser más, más generosa mm, Por ejemplo con mi tiempo ¿No? Eh, que siempre tiendo a, bueno, pues uno de mis grandes problemas es el tiempo Y entonces sí, quiero aprender a ser más generosa Quiero aprender a ser más, eh, más cuidadora Para mí el reto principal de todo mi trabajo es poder aprender a cuidarme mejor a mí misma Y también cuidar mejor a mis compañeros, ¿no? Con la, con la gente con la que esté Y también a la familia y a todo el mundo Es un reto porque, bueno, pues yo que sé, a veces estás nerviosa A veces estás eh, triste, a veces no sabes tratar bien ¿No? Y, y bueno, pues lo que trato sobre todo es poner en práctica todas las cosas que voy aprendiendo no La asertividad, um, por ejemplo, me cuesta mucho poner límites a, a la gente en general no eh, Me cuesta mucho decir que no, siempre tiene un carácter muy, muy conciliador Pero también caigo mucho en la sumisión, todo eso llevo años trabajándomelo Y hay veces que, bueno, digo, bueno, si miro atrás creo que sí Que he conseguido cosas muy buenas, ¿no? Pero otras veces no otras veces digo, bueno, pues esto te lo tienes que seguir trabajando, Coral. <risa> es bueno. que es un trabajo para siempre, vamos, hay que trabajárselo mucho, pero bueno, yo creo que es muy bonito cuando vas viendo que, que sí funciona, ¿no? Que sí que, que sí que sirve el ponerle amor y cariño al trabajo personal. Uh -huh. Coral, pues muchísimas gracias, yo me quedaría muchísimo tiempo, tiempo más hablando contigo porque yo también tengo un problema con la gestión de mi tiempo. Y para el que quiera saber más, este libro en ediciones B, Cómo disfrutar del amor y bueno, y todo lo que lo que haces, que te rastreen, porque es verdad que, que, que tienes una agenda frenética. Muchísimas gracias, Coral, y a todos los seguidores que nos que han estado con nosotras hoy. Bueno, muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias eh, también a toda la gente que se ha conectado, a todas las compañeras y a todos los compañeros y, y nada, pues ya me decís que os ha parecido el libro, si os ha gustado o no, ¿vale? Gracias Sara y gracias a Cuarto Poder. Un abrazo.